Hola, me llamo Jeremías y... Una de las cosas que nadie me ha pedido en Twitter <ríe> es... Eh, ¿Qué cosas hago cuando me levanto? ¿Qué, cosa, eh, ¿qué productos uso para... Eh, tener esta actitud tan positiva frente a la vida? y En fin, las cosas que hoy día les quería mostrar yo eh, mi rutina en la mañana. Este video va a irle súper bien. La cosa es que quiero mostrarles cómo pasar de esto a esto. <risa> no es tan complicado, yo hago súper pocas cosas en realidad y. en fin, ¿para qué les voy a explicar? Ahí está el video. Cuando me despierto, usualmente es demasiado temprano, así que me vuelvo a dormir. Cuando ya es la hora de despertarse, veo la hora y es eh, extremadamente tarde, por lo mismo me levanto al tiro. Me tomo un momento para deambular por la casa porque es mi ejercicio matutino. Y finalmente, cuando ya me siento listo para ducharme, decido no hacerlo. Luego tomo un vigorizante baño y me exfolio el rostro, eh, bueno, o algo así. Y luego de eso estoy ya listo para seguir con mi día. Así sigo deambulando por la casa para seguir generando ejercicio matutino Llego al refrigerador y entre todas las cosas sanas por supuesto que elijo Lo que me permitirá tener un día excelente y enérgico Así sigo deambulando por la casa, me he visto luego de todo este gran proceso y estoy casi listo oh, y recuerdo que tengo que abrigarme entonces busco el chaleco y me lo pongo una vez que estoy listo puedo sentirme satisfecho conmigo mismo y poder salir, ah no, sin antes buscar mi mochila de adulto y poder finalmente hacer abandono de mi hogar para dirigirme hacia mi día y eso es todo por el video de esta semana así que si te gustó Dale me gusta, eh, no me voy a enojar Estás invitado a suscribirte Como siempre Y a compartir esto con tus amigos A ver, no sé Para cambiarles la vida Porque este video sí cambia vidas eh, Eso Nos vemos la próxima semana, chao